Muy buenas tardes, en este momento me encuentro con la señora, ¿cómo se llama? María Pogo. María Pogo, pues bueno, ella ha estado con, el tratamiento. Estoy... con el tratamiento, ¿perdón? el tratamiento de... Así es, ella ha estado con el tratamiento de la moringa sí. del hermano José Yaguana. Bueno, coméntenos, este, señora María, ¿cómo está usted? Estoy muy bien. Muy bien. Con así, los remedios. Con ¿Sí? los remedios, bueno, aquí ten sí. también tenemos a la hija, que ella es la que está, pues bueno... Al cargo de su mamita Coméntenos, eh, ¿cómo se llama usted? Rocío Río Frío. Así es señora Rocío, bueno, coméntenos eh, ¿Qué tenía su mami y cómo está ahora? Eh, mi mami estuvo Hospitalizada en el hospital De Catacocha eh, Sangrando por un Sangrado rectal y, y como le dieron el pase Aquí a Loja Al seguro, al seguro campesino Y el hermano eh, José Yaguana. El hermano José Yaguana él me inyectó de un papiloma humano. Ya. Yeah. Y yo ya sabía que él inyectaba la moringa. Sí. Y, y ahora yo la traje a mi mamá para que me le dé inyectando porque él tenía un tumor de, de mil miligramos. Su mami. Sí, miligramos. La mamá. señora. Sí. Yeah. Tenía un tumor de mil miligramos y ahora en, con las ampollas eh, Que vamos cinco sí. ampollas por el momento. Ya está bien. En la, en la primera, ¿De qué tamaño está? Está el tumor de 5.7 miligramos. ¿Y cuánto estaba? En, de mil miligramos. ¿Y, ¿Y era cancerígeno? Cancerígeno. ¿Y ahora ya no es dijo cancerígeno? En el momento nos dijo el oncólogo que ya no es cancerígeno. Así es, eso, eso dijo a la cuarta, a ¿cierto? La Hoy se ha puesto a la quinta, así que bueno, me alegro mucho pues que su mami está bien. Pues bueno, algo que tenga que decirle el hermano José Yaguana. Yo le agradezco al hermanito José Yahuana que, dando gracias a Dios por la, el tratamiento de la moringa, mi mamá ya está bien. Ya Así no es. está sangrando mi mamá porque cada ampolla que ella deseamos poner, sangraba. Muy bien. Pues eso quiere decir que ya está reduciéndose al máximo el tumor. Sí. Así es, pues bueno. Y usted, señora María, ¿cómo se siente? ¿Ya no le duele? Ya no me duele. ¿Ya está mejor? mejor. Yeah. Así es, pues bueno, que Dios la bendiga y gracias al hermano José Yaguana, pues yeah. así es señora María, esperemos que siga viniendo porque esto es un tratamiento pues de bueno alrededor con la gente que tiene cáncer pues les ponen de 10 a 12 ampollas, así que bueno, y, y usted también está con el tratamiento de la moringa? Yo, yo estoy vuelta, me de vuelta, me detectaron en mi segunda etapa de cáncer, ¿Ya? el útero pero como me, solo me puse una y todavía no me voy a hacer ver para ver si sigo así mismo o, o no todavía. Claro, solo sí. me puse una. Unita nomás, no, sí. tiene que hacerse poner más ampollas porque esto es efectivo. Así que bueno, muchas gracias al hermano José y bueno, ya nos contará cómo va la evolución. Agradeciéndole muchísimo que me, me ha ayudado en esta enfermedad. Al hermano José Yaguana. Sí, hermano José Yaguana. Así es, bueno, gracias también a usted y que bueno, el tratamiento de la moringa le sigue ayudando. Gracias. Gracias.